Guardianes. Usar armas cuerpo a cuerpo, puedes dispararles con un arma porque su endoesqueleto es blindado. No. Yeah. ¿Qué ha pasado? ¿Qué mierda? Black. Black. Ha sido un largo tiempo Bienvenido, Springtrap. ¿Le tienes miedo a la muerte? Flipped la ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Tú y tu amigo cayeron en mi trampa. Tuve que encontrar personalmente a un par de ratas que estaban robando nuestros suministros. Y finalmente los atrapé.